te damos la bienvenida al curso rápido de QGIS 3. En esta oportunidad, a través de un ejercicio, vamos a intentar usar la mayor cantidad de herramientas posibles y procesos que permiten construir un mapa, dando como resultado un aprendizaje básico de QGIS 3. Los puntos a tratar en este mini curso son los siguientes. Primero, crear un nuevo proyecto. Luego, georreferenciar una imagen. Luego, crear capas vectoriales. Pueden ser en Sharefile o Geopackage editar puntos, líneas y polígonos, también vamos a ver la administración de tablas para crear y llenar campos, añadir capas e importar puntos GPS, también vamos a ver un geoprocesamiento y cálculo de geometrías, es decir calcular área, perímetro, longitud o hacer un buffer, simbología de puntos, líneas y polígonos, añadir etiquetas y finalmente el diseño e impresión de un mapa. Ahora vamos a pasar a QGIS 3, generalmente cuando abrimos QGIS nos da esta pantalla, nos muestra esta pantalla, dentro de la interfaz tenemos una barra de menús, unas barras de herramientas, paneles para capas, en este caso para caja de procesos, y también el área de trabajo, generalmente para abrir nuevas capas espaciales usamos el botón abrir administrador de fuente de datos, las capas se cargarán, en el panel Capas también podemos explorar la información espacial a través del navegador. También cuando hay nuevas actualizaciones, QGIS nos informa a través de un mensaje en el cual podemos acceder directamente a la descarga. Y adicionalmente, para agregar funciones, usamos los complementos o los plugins. Nos vamos al menú Complementos, Administrar e Instalar Complementos. Aquí se cargan desde el repositorio, podemos ver los instalados, todos, o buscar un nuevo complemento para agregar más funciones a QGIS. También si vamos al menú Ver, tenemos Paneles donde podemos activar los paneles disponibles o las barras de herramientas en caso que se pierdan. Para crear un nuevo proyecto es algo sumamente sencillo. Hacemos clic donde dice New MP Project y ya tenemos un nuevo proyecto para guardarlo hacemos clic donde dice proyecto menú proyecto guardar y colocamos mi primer mapa clic en save y ya tenemos guardado el proyecto el siguiente paso es georreferenciar una imagen la imagen que tenemos en pantalla es la cual va a servir como base para nuestro ejercicio por ejemplo en esta imagen Pueden ver dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Es muy posible que me pregunten cómo obtengo esos puntos. Supongamos que esta imagen la tomé con un dron. Ahora debo buscar puntos que pueda identificar fácilmente en la imagen y en la realidad. Es decir, yo agrego estas marcas, estos más. Luego me dirijo a campo, me voy con un dispositivo GPS. Y tomo las coordenadas en el punto 1 y las anoto en una libreta o cualquier cosa. En X y Y. Luego me traslado al punto 2 y de la misma forma anoto sus coordenadas. Si hubiesen más puntos, voy anotando sus coordenadas y las grabo. Regresamos a QGIS. Dentro del menú Raster, hacemos clic donde dice GeoReferencer. GeoReferencer. Nos aparece esta nueva ventana. Vamos a ir en el menú Archivo. Hacemos clic donde dice Open Raster. Y dentro de la carpeta que les voy a compartir, sea en el blog o en este video, selecciono la imagen, imagen PNG, abrir. Ya tengo la imagen aquí. Ahora puedo hacer zoom al punto 1 con el ratón. Y en la barra de herramientas, selecciono el botón añadir punto. Hago clic, hago coincidir las marcas y en esta ventana introduzco las coordenadas, tanto para X como para Y. Y le damos aceptar. Puedo hacer un zoom a la capa y hago otro zoom al punto 2. Lo hago esto con el ratón. Hago coincidir las marcas. Clic. Anoto sus coordenadas. En este caso en X: 69, 20, 75. Y en Y o el norte: 9,532,387. Le damos clic en aceptar y ya tenemos. Los dos puntos con sus respectivas marcas. Ahora debo configurar. Vamos a hacer clic en el botón Transformation Settings. Y en tipo de transformación le puedo dejar en polinomial 1 si tuviese al menos unos tres puntos. Pero para este ejemplo le voy a dejar en lineal. Dependiendo de la cantidad de puntos, puedo seleccionar la transformación. Método de remuestreo, vecino más próximo, SRE de destino. En este caso voy a usar el WGS84 Zona 17 Sur. Este cómo lo encuentro, hago clic aquí en este icono, seleccionar SRC. Por ejemplo aquí escribo 17 Sur, por decir 17 Sur y busco el sistema de coordenadas. En este caso tengo al final el WGS84 UTM Zon 17. Entonces, lo selecciono, en el mapa verifico que sea el correcto. De mi área de estudio le damos clic en aceptar, aceptar y luego para georreferenciar hacemos clic en el botón que dice comenzar georreferenciado. La georreferenciación ha sido satisfactoria, si tuviese algún problema me puede salir aquí un mensaje, normalmente se corrige cambiando el tipo de transformación, para ello es necesario que ustedes revisen personalmente esta información a qué corresponde cada una y luego le damos clic en close si deseamos guardamos los puntos caso contrario descartar en este caso los voy a guardar ahora para cargar la imagen georreferenciada voy a hacer clic en el botón a abrir administrador de fuente de datos y acá tengo múltiples opciones en este caso como es raster selecciono raster fuente raster dataset hago clic en este botón explorar me dirijo a la carpeta de trabajo y vamos a ver donde dice imagen modificado .tif. hacemos clic en open y hacemos clic en añadir luego cerrar y tenemos aquí la imagen georreferenciada cómo me puedo dar cuenta si ya está georreferenciada correctamente si ven en la parte inferior donde dice coordenada las coordenadas que están aquí deben ser similares por ejemplo si yo me acerco al punto 1 deben acercarse acorde a las coordenadas que usé para georreferenciar este punto. Ustedes ahí pueden chequear. Para regresar a la vista completa, hago clic en Zoom a la capa. También pueden agregar las imágenes o capas desde el navegador. Simplemente se van a la dirección donde tienen almacenada la información. Y por ejemplo, aquí tengo imagen modificado. Hago un doble clic y me va a agregar esa imagen a la vista actual. Regreso donde dice Capas y ya tengo la imagen georreferenciada el siguiente paso que vamos a ver es cómo crear capas vectoriales es decir yo aquí tengo diversos elementos u objetos por decir el río las vías las viviendas yo eso quiero pasarlas a una forma espacial entonces vamos a crear nuevas capas nos dirigimos al menú capa y hacemos clic en crear capa y tengo múltiples opciones Puedo usar una nueva capa GeoPackage que trae por defecto. O también puedo usar una nueva capa de archivo Shape ShapeFile, el famoso SHP. Vamos a usar las dos. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa GeoPackage. En base de datos, debo indicarle dónde la voy a crear. Entonces hago clic en el botón Explorar. Dentro de la carpeta de trabajo, voy a colocarle, por ejemplo, Vectorial. Guardar. Acá, nombre de la tabla en este caso Nombre de la capa que voy a usar Voy a hacer para la red vial Entonces le coloco red, guión bajo, vial Como recomendación evitemos usar caracteres especiales, espacios, tildes En tipo de geometría, la red vial qué será Punto, línea o polígono En este caso voy a seleccionar línea nuevo campo si deseo crear ya los campos directamente puedo agregarlos aquí si no le dejamos por defecto acá el sistema de coordenadas voy a hacer clic en seleccionar src Selecciono el sistema de coordenadas en este caso corresponde al wgs 84 utm zona 17 sur para este ejemplo le damos clic en aceptar aceptar y ya me ha creado la capa de la red vial Ahora voy a crear una capa para ríos. Nuevamente voy en capa, crear capa, nueva capa, geopackage. En base de datos voy a explorar, en este caso yo ya creé la capa vectorial. Entonces la puedo seleccionar, guardar. En el nombre de la tabla, anteriormente hice la red vial, ahora voy a hacer la red hídrica. Aquí no uso tildes o caracteres especiales. Tipo de geometría, igual es línea. El sistema de coordenadas, no olviden seleccionar. Es zona 17 sur. Aceptar. Aceptar. Aquí tenemos un mensaje que me dice que el archivo ya existe. Obviamente porque ese archivo vectorial lo usé para la red vial. Pero dentro de este archivo vectorial GeoPackage también puedo agregar otra capa. En, en este caso le voy a colocar agregar nueva capa, porque si le pongo sobre escribir, voy a borrar la red vial, entonces agregar nueva capa, y ya tengo la red hídrica y la red vial, dentro de un archivo geopackage, la siguiente capa a crear, sería para las viviendas o las edificaciones, que pueden ver aquí, nuevamente capa, crear capa, nueva capa geopackage, base de datos similar, voy a seleccionar el vectorial, guardar, Ahora, nombre de la tabla vectorial, aquí le voy a colocar edificaciones. En tipo de geometría, en este caso ya son puntos. Selecciono punto, el sistema de coordenadas, el que estamos usando por defecto, aceptar. Le damos clic en aceptar. Voy a obtener el mismo mensaje, en esto deben tener cuidado. Agregar nueva capa, no sobreescribir aceptar ya tengo edificaciones y también voy a crear una nueva capa por ejemplo para cubrir esta lago o laguna entonces me voy en capa crear capa ya no voy a seleccionar geopackage sino voy a seleccionar un nuevo archivo shapefile puede ser también spatial light o una nueva capa temporal voy a seleccionar un shapefile nombre del archivo me voy al directorio de trabajo y voy a seleccionar y la voy a llamar lagunas guardar ya me pone la extensión shp tipo de geometría este sería polígono el sistema de referencias el que estamos usando el zona 17 sur luego clic en aceptar ya tenemos una nueva capa tipo polígono y como podrán ver es muy sencillo crear capas vectoriales desactivo la imagen, si paso al navegador podrán ver en la carpeta de trabajo que tengo las nuevas capas es decir aquí lagunas como SHP y como geopackage en vectorial y como aquí dentro de este geopackage creé las tres capas edificaciones, red hídrica y red vial todas dentro del geopackage el siguiente paso es digitalizar o vectorizar los elementos de esta imagen es decir, vamos a proceder a dibujar. Podemos iniciar con cual, cualesquiera de las capas. Pero para ser más prácticos, para comprender de una mejor manera, iniciamos con edificaciones. Es muy sencillo. Hacen clic derecho sobre la capa, edificaciones, y pueden hacer clic en conmutar edición. Se les activa este lápiz. Luego en la barra de herramientas buscamos este botón que dice añadir punto. Y por ejemplo... Hago clic en añadir punto y voy a hacer zoom a las edificaciones. Esto uso el, el scroll del ratón, del mouse. Y por ejemplo aquí tengo una edificación. Hago clic. Acá me dice feed auto general. Le doy clic en aceptar y ya me creó el primer punto. Si desactivo la capa imagen modificado ya tengo el primer punto. Hago clic con el siguiente, el segundo, aceptar tercero Aceptar, cuarto Aceptar y pueden ver que ya voy generando nuevos puntos y así continúo con el resto de las edificaciones. Aceptar, aquí puedo desplazarme hacia los lados con los cursores y así continúo. Clic Aceptar, puedo hacer un clic derecho en edificaciones, zoom a la capa y podemos ver los puntos que he generado. Si desactivo imagen modificado, aquí están todos los puntos de las edificaciones para guardar los cambios puedo hacer clic en el icono donde dice guardar cambios de la capa una vez que me ha guardado los cambios desactivo el icono conmutar edición ahora vamos a continuar con la capa de la red vial Por ejemplo, selecciono la capa red vial clic derecho conmutar edición o directamente desde la barra de herramientas conmutar edición hago un zoom desde donde voy a empezar por ejemplo aquí en estas vías y hago clic en la barra de herramientas donde dice añadir línea también puedo usar control punto aquí tienen el atajo añadir línea inicio dibujando desde la parte inferior en este caso clic me dirijo hasta aquí clic y luego hago clic derecho y le doy a aceptar. Y me ha generado esta línea. Si desactivo la imagen, ustedes pueden chequear. De la misma forma continúo. Clic. Clic derecho. Aceptar. Me genera otra línea. Y así continúo con toda la red vial. Clic. Por ejemplo, aquí tengo un puente, también lo voy a dibujar. Clic, clic, clic derecho. Aceptar. Con el cursor me desplazo a la izquierda y voy a dibujar esta vía de segundo orden. Clic, clic. Una vez que he finalizado, pueden ver, desactivo la imagen. Ya está la red vial. Igualmente, grabo, guardar cambios. Clic en el botón de conmutar edición y ya tengo guardada la capa de la red vial. Ahora hago el mismo procedimiento con la red hídrica. Clic en la red hídrica, conmutar edición, la identifico y luego voy a proceder a dibujar su cauce. Finalizo, clic derecho, aceptar. Pueden ver, ya tengo el río. Ahora me falta digitalizar la laguna, voy a hacer un zoom, antes de ello guardo edición del río, los cambios, conmutar edición, ya libero la capa, ahora selecciono lagunas, clic en conmutar edición. Ahora voy a hacer un zoom solamente en la laguna, selecciono el botón zoom y hago un recuadro dibujo en las lagunas, selecciono la capa lagunas. Activo conmutar edición, luego hago clic en el botón que dice añadir polígono. Inicio con un clic y continúo dibujando de acuerdo al perímetro de la laguna. Cuando finalizo, clic derecho, aceptar. Y hago el mismo procedimiento para la segunda laguna. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic derecho, aceptar selecciono imagen modificada suma la capa desactivo la imagen y pueden ver que ya tengo todos los elementos digitalizados voy a guardar el proyecto clic en guardar y para finalizar esta sección vamos a hacer clic derecho sobre la capa lagunas desactivamos conmutar edición en resumen cuando queremos modificar una capa clic derecho conmutar edición ingresamos en el modo de edición y cuando terminamos desactivamos conmutar edición el siguiente paso que vamos a ver aquí es cómo administrar las tablas es decir cómo vamos a crear nuevos campos y llenarlos con información por ejemplo si yo me quedo solamente con la capa edificaciones desactivo el resto de capas yo quiero agregar información espacial es decir puede ser el tipo quiero saber qué es una edificación una escuela, una iglesia, etcétera. Entonces hago clic derecho. Conmutar edición. Clic derecho. Abrir tabla de atributos. Tenemos aquí. Aunque desde aquí también puedo activar el modo edición. Voy a hacer más grande la tabla. Y en esa parte tenemos un botón que dice campo nuevo. Hacemos clic aquí. Entonces como voy a agregar información tipo texto. En nombre le voy a colocar tipo. En comentario dejo en blanco y en tipo agrego cadena, texto o cadena. La longitud, cuántos caracteres de ancho quiero el campo. Le voy a colocar creo que unos 20 sería suficiente. Aceptar. Ahora estoy en modo de edición. Voy a mover la tabla. Si por ejemplo el campo número 4, por ejemplo, el número 4 que se selecciona aquí. Voy a decir que es una escuela. Escribo escuela. El campo número 22 voy a decir que es una iglesia. El campo número 33 voy a decir que es la policía. Y el campo número 37 voy a decir que es un hospital. Ya tengo agregada esa información. Ahora, para el resto de edificaciones las vamos a llamar casas. Pero yo podría hacer lo siguiente. Número 1, casa. Número 2, casa. Pero eso me lleva mucho tiempo. Entonces hago más grande la tabla. Y voy a seleccionar todas las filas. Puedo ordenarlas acá. Haciendo clic sobre el campo. Pueden ver. Desde el 7. Bajo. Pulso Shift. Y tengo seleccionadas todas estas filas. Ahora en tipo. En esta parte donde dice 1, 2, 3, feed, voy a seleccionar el campo tipo. Y acá en este campo que me permite escribir, voy a colocar entre apóstrofes, casa. Acá puse mal, pongo el apóstrofe al final, borro el primero que coloqué. Y hago clic en actualizar lo seleccionado. Si pongo actualizar todo, me actualiza todas las filas. Entonces clic actualizar lo seleccionado. Y ya me ha escrito casa termino la edición conmutar el modo de edición primeramente grabo y así es como agrego la información por ejemplo en la capa edificaciones ahora desactivo la capa edificaciones, acá también hay unos botones para selección, selección de objetos y también para limpiar la selección voy a pasar ahora a la capa red hídrica, hago clic derecho Abrir tabla de atributos y como es el río voy a agregar información del nombre del río y también quiero calcular posteriormente la longitud. Entonces pongo clic en conmutar el modo de edición, clic en añadir nuevo campo, en nombre voy a colocar nombre mismo y en tipo va a ser tipo texto, entonces texto cadena, una longitud le voy a poner de unos 30 Aceptar, este se llama Río Malacatos, entonces le coloco Río Malacatos, ahora voy a agregar otro campo, clic en agregar otro campo, nombre, voy a colocar la longitud, Longitud. en tipo puedo dejarlo número entero, si quiero un número entero o un número decimal o real, le voy a dejar un número decimal, los valores los dejo por defecto, le doy clic en aceptar. Posteriormente vamos a ver cómo calcular la longitud. Termino edición, conmutar el modo de edición, guardo los cambios, cierro la tabla, ya tengo lista la red hídrica. Ahora voy para la red vial, voy a hacer lo mismo, clic derecho, abrir tabla de atributos, y voy a agregar un nuevo campo, en este caso, tipo. Activo el modo edición. Agregar nuevo campo. Tipo. Y va a ser tipo cadena o texto. Una longitud de unos 25. Aceptar. Si activo la imagen, imagen modificado, puedo ver que en esa parte corresponde a una zona urbana o consolidada. Voy a colocarle como calles el tipo. Abro la tabla de atributos. Y para que se me haga más sencilla la selección, voy a usar el botón seleccionar objetos y voy a hacer un recuadro en las calles. Selecciono, tengo seleccionadas, las que me faltan las puedo agregar pulsando la tecla Shift. Shift, si desactivo la imagen puedo ver que tengo seleccionadas las calles. Nuevamente abro la tabla de atributos y acá nuevamente donde dice 1, 2, 3, feed voy a seleccionar el campo tipo. Y voy a colocar entre apóstrofes, que sería calle, calle, y actualizar lo seleccionado. Limpio selección, abro la tabla de atributos. Si ordeno por el campo tipo, doble clic, clic en tipo sobre el campo, el título, y puedo ver que aún tengo algunas líneas sin el nombre. Entonces selecciono la primera. Veo en la imagen a cuál corresponde, sería la de aquí, puedo colocarle un camino, selecciono en este caso la 21, también la voy a colocar como un camino, el FIS 21, puedo decirle que es una calle secundaria o la categoría que ustedes consideren ahora selecciono la primera voy a colocarla como la vía principal nuevamente hago clic en tipo para asegurarme de que todas las filas tengan su información está correcto guardo los cambios termino de conmutar edición y ya está listo desactivo red vial y activo lagunas cuando están en el modo edición es mejor tener activa solamente una capa para evitar seleccionar elementos de otras capas y esto nos pueda generar problemas, sobre todo cuando estamos iniciando. Abro la tabla de atributos de lagunas. Abrir tabla de atributos. Modo edición. Voy a crear dos campos. Me interesa conocer la superficie. Entonces, área. En tipo, voy a dejarle tipo real, número decimal. Aceptar. Creo un nuevo campo. En nombre, perímetro. En tipo, igualmente, real. Aceptar, dejo los valores por defecto. Guardo, termino la edición. De esta forma hemos agregado información a las tablas de cada una de las capas. Ahora vamos a ver cómo añadir capas e importar puntos GPS. En la carpeta que les compartí, voy al navegador. Aquí tenemos el curso rápido de QGIS 3, una capa de curvas de nivel, entonces para agregarla simplemente doble clic, curvas 20 SHP y tenemos las curvas de nivel, así también puedo agregar por ejemplo un modelo de elevación digital, sería un DEM, DEM TIFF doble clic, tengo agregada esa información. Y también tengo un archivo de Excel, .xls. Y en este archivo de Excel, contengo información de datos de GPS. Para agregarlos a QGIS, podemos hacer por múltiples opciones. Y les voy a indicar mi preferida o la más sencilla. Simplemente selecciono toda la tabla. Control-C. Abro el bloc de notas. El notepad. Pego la tabla elimino la última línea y lo grabo guardar y lo grabo como puntos gps guardar, regreso a QGIS, regreso donde dice capas en el panel capas desactivo el DEM que no lo voy a usar en este momento y nos vamos al menú capa añadir capa y seleccionamos añadir capa de texto delimitado esto también lo podemos hacer directamente desde el botón de abrir administrador de fuente de datos acá estamos en texto delimitado nombre del archivo voy a explorarlo tengo puntos gps abrir la codificación utf 8 está bien en formato de archivo en este caso me detecta automáticamente un delimitador personalizado en este caso un tabulador si fuese separado por dos puntos espacio coma punto y coma debo seleccionarlo aquí o como CCV separado por comas debo seleccionar aquí. Generalmente en opciones de registro y campo, dejan los valores por defecto. Y también pueden seleccionar si el separador decimal es la coma. En este caso yo tengo el punto, pero si fuese una coma, seleccionan, activan. El separador decimal es la coma. Eso también pueden configurar en la configuración regional de Windows. En símbolo decimal, en este caso tengo el punto. Entonces dejo por defecto. Ahora en definición de la geometría voy a seleccionar coordenadas del punto. En coordenadas del punto para el campo X selecciono X, para el campo Y selecciono Y. Y el SRC de la geometría, el sistema de coordenadas, voy a seleccionar el que estamos usando en este trabajo, zona UTM17Sur. Aceptar. le hacemos clic en añadir. Cerrar. Y podemos ver una nueva capa con los puntos GPS. Ahora vamos a ver herramientas de geoprocesamiento y cálculo de geometrías. En la capa que importamos, la de puntos GPS, desactivo el resto de capas. Suponiendo que a partir de estos puntos deseo generar una área de influencia o buffer. Para eso nos vamos donde dice vectorial. Herramientas de geoprocesamiento y selecciono buffer. En capa de entrada selecciono puntos GPS. En distancia puedo seleccionar en metros, kilómetros, pies, diferentes unidades. Y yo quiero un buffer, una área de influencia de unos 30 metros. Le damos clic en ejecutar. Ahora clic en cerrar. Ya tengo la capa de buffer. Aquí casi olvido decirles que si deseo grabar la capa puntos GPS simplemente hago clic derecho exportar, guardar objetos como, acá tengo el formato vectorial, puede ser un geopackage, un shp y diferentes formatos que pueden encontrar aquí, en este caso no lo voy a exportar, le doy cancelar, ahora vamos a abrir la capa lagunas, hago clic derecho, abrir tabla de atributos y vamos a calcular el área y el perímetro, para calcular el área vamos en modo edición, si saben los comandos pueden usarlos directamente, por ejemplo, quiero el campo área, con esto estoy seleccionando el campo área, coloco el símbolo de dólar y escribo área, actualizar todo y me calcula el área en este caso en metros, si yo lo quisiera calcular en hectáreas simplemente lo divido para 10.000 nuevamente clic en actualizar todo. Aquí tenemos el área en hectáreas. Ahora para el perímetro. Si no sabemos el comando, selecciono acá perímetro. Si no sé el comando aquí, hago clic en este icono de la fórmula. Borro la fórmula actual. Y me voy donde dice geometría. Acá en geometría, bajo y busco la función que deseo calcular. En este caso, perímetro. Acá ya tenemos perímetro. Aceptar actualizar todo y me ha calculado el perímetro. Guardo los cambios, termino el modo de edición, cerramos y ahora voy a calcular la longitud de la red hídrica. Nuevamente, clic derecho, abrir tabla de atributos, en modo de edición, selecciono longitud, vamos a buscar en geometría, ¿dónde está la longitud? Es el length. Length, Aceptar, Actualizar todo y me realiza el cálculo de la longitud en metros, si deseo en kilómetros simplemente lo divido para mil, Actualizar todo, tenemos la longitud en kilómetros, Guardar los cambios, termino el modo de edición y de esa manera hemos visto muy rápido cómo calcular geometrías. El siguiente paso es la simbología de puntos, líneas y polígonos. Es decir, cuando ya tenemos lista la información dentro de la tabla de atributos y también las geometrías de cada uno de los elementos. Voy a activar todas las capas que van a participar, en este caso red vial, curvas, edificaciones, por ejemplo en buffer. si deseo cambiar el color de estos círculos hago clic derecho, propiedades, simbología Acá ya tengo símbolos por defecto, por ejemplo voy a seleccionar este rojo. Si quisiera cambiar el color, por ejemplo, clic en relleno sencillo, color de relleno, selecciono el color de mi agrado. Aceptar. Ahora hago lo mismo para puntos GPS, por ejemplo, clic derecho, propiedades, simbología. Aquí tengo los favoritos, pero si deseo más símbolos, voy a colocar todos los símbolos, veo el que mejor se adapte le pongo este topo, aceptar, aquí no los puedo visualizar porque la capa hecho buffer me los tapa, entonces la voy a bajar, simplemente la arrastro, cabe señalar que cuando ven este icono es porque es una capa temporal, es decir no está guardada, ahora para la capa curva de nivel, lo mismo, clic derecho, propiedades, en línea sencilla voy a hacer clic, color, voy a colocarle, un gris, voy a reducir el ancho de la marca, 0,1, aceptar. Ahora, para lagunas, repito lo mismo, selecciono topo water, aceptar, y ahora voy a seleccionar la simbología para el campo edificaciones, pero recuerden que si abrimos la tabla de atributos, tengo diversas categorías en este caso hago clic derecho propiedades en simbología en la parte superior donde dice símbolo único voy a seleccionar categorizado y en valor selecciono tipo luego hago clic en clasificar desactivo esta última y podemos ver aquí cada una de las categorías le damos clic en aplicar entonces en símbolo por ejemplo para casa hago doble clic en el símbolo para casa vamos todos los símbolos voy a buscar selecciono el punto verde para casa aceptar para escuela un triángulo azul aceptar para hospital tengo el icono de hospital para iglesia voy a seleccionar este símbolo aceptar para policía selecciono este símbolo, aceptar también pueden agregar otros símbolos le damos clic en aceptar y pueden ver cómo ya tengo la simbología por categorías, suponiendo que aquí en casas está muy grande hago clic en el icono de casas y le reduzco el tamaño, le voy a dejar en 2 aceptar y de esta forma ustedes pueden configurar su simbología para red hídrica esta línea azul, aceptar y para red vial, recuerden que también tenemos como en edificaciones por categorías, clic derecho, propiedades, en símbolo único, categorizado, en valor, tipo, clasificar, el último lo desactivo, aceptar, aquí pueden modificarlos, por ejemplo en calle, Camino, la calle principal, le voy a dejar en, en negro, la calle secundaria, aceptar. Acá por ejemplo el icono de la policía todavía está muy grande, doble clic, lo bajo en 4 y de esta forma pueden personalizar la simbología. Guardamos el proyecto, esto lo deben hacerlo constantemente para evitar alguna falla del programa o cualquier inconveniente ahora vamos a ver cómo añadir etiquetas por ejemplo si yo deseo mostrar alguna información por ejemplo de la tabla de atributos por decir el área de, de las lagunas o el nombre del río hago lo siguiente por ejemplo en la capa red hídrica hago clic derecho propiedades y me voy donde dice etiquetas en no labels selecciono single labels y en valor, por ejemplo, selecciono nombre. Para que quede del mismo color, le voy a dejar en azul. Selecciono un azul. Le damos aplicar, aceptar. Y acá me ha colocado de la tabla de atributos el nombre de este río. También las capas categorizadas, por ejemplo, pueden ver que me agrega otro elemento. Esto es para eliminar. Hago doble clic sobre la capa. En simbología, me voy donde dice All Other Values. Y hago clic en el menos para eliminar esa parte aceptar lo mismo en red vial selecciono eliminar aceptar ahora el siguiente paso es ya el diseño e impresión de un mapa ya cuando tenemos todo listo vamos a diseñar vamos a dejar listo nuestro mapa para su impresión antes de pasar al modo de, de diseño es necesario por ejemplo corregir la ortografía y dejar el nombre exacto que va a salir en el mapa por ejemplo acá puntos gps clic derecho propiedades en fuente, nombre de la capa voy a dejarle un espacio puntos gps aceptar en hecho buffer voy a colocar área de influencia aceptar en curvas, doble clic, coloco curvas de nivel. Aquí también es recomendable que no, no cometan faltas de ortografía o cosas que, se, que pueden dañar la estética del mapa. En red hídrica, anteriormente les hice cargar este archivo de elevación digital que es un DEM. Lo hice con cierta finalidad. Vamos a crear un mapa de sombras para mejorar la estética de nuestro mapa entonces vamos en la caja de herramientas de proceso vamos a buscar Hill Shade o mapa de sombras Hill Shade, mapa de sombras, doble clic en Elevation Layer vamos a seleccionar el DEM solamente es para mejorar la estética hacemos clic en ejecutar cerrar, me ha generado un mapa de sombras este mapa de sombras lo voy a poner sobre todas las capas. Entonces me tapa todas las capas, pero vamos a ir a sus propiedades, clic derecho, propiedades. En transparencia le asignamos una transparencia, hasta un 12% puede ser, aplicar. Vemos cómo queda, si no nos agrada aumentamos, le dejamos en 16, aplicar, aceptar. Y ha mejorado la simbología de nuestro mapa. También como recomendación, siempre los polígonos deben estar en la parte inferior de todas las capas. Luego vienen las líneas y los puntos sobre las líneas y polígonos. Guardamos y nos vamos ahora donde dice proyecto, nueva composición de impresión. Le voy a colocar como nombre mi primer mapa y clic en aceptar y pasamos a otra pantalla, a otra ventana. Y aquí el editor de composiciones tiene múltiples herramientas para construir nuestro mapa. El primer icono que vamos a usar sería nuevo mapa, añadir mapa. Hacemos clic y dibujamos dónde va a quedar el mapa por ejemplo, más o menos, que ubique esta parte de la hoja. Lo tenemos aquí. Acá en propiedades principales, por ejemplo, podemos seleccionar la escala. Le voy a dejar en 5000. Puedo ajustar nuevamente. Ahora, si nos desplazamos, vamos a ver múltiples opciones. Por ejemplo, en cuadrículas, voy a agregar una grilla o cuadrícula agregar, modificar grilla En tipo de cuadrícula, por ejemplo le voy a colocar tipo cruz, la distancia cada 100 metros por decir, y aquí también cada 100 metros y podemos ver que me activa una cruz cada 100 metros la altura o el ancho, el tamaño, le puedo bajar en dos, estilo de línea Seleccionar un color, voy a seleccionar un color bien bajo para que no me robe la pantalla. Regresar. Estilo de mezcla, le puedo poner multiplicar. Estilo de marco, por ejemplo, si quiero que se muestren las marcas interiores o las marcas interiores y exteriores, u otro estilo, tal vez como una cebra, eso ya depende de sus gustos, le voy a dejar en marcas interiores. Ahora para dibujar coordenadas, que se muestre el texto de las coordenadas, activo dibujar coordenadas. Y por ejemplo tenemos en la parte derecha y en la parte izquierda que están en sentido horizontal, estas las podemos cambiar a vertical, tanto en la izquierda como en la derecha. Ya tenemos. También vemos algunos ceros que están con decimales. Entonces esto donde dice precisión de coordenada le vamos a dejar en cero. De esta forma ya hemos configurado la grilla. Ahora para el marco pueden chequear que no está. Bajamos y activo marco. Y también tienen múltiples opciones que pueden ver para configurar su mapa. Y también tenemos múltiples opciones para el diseño del mapa. Ahora lo ubicamos, la centramos, ahora vamos a añadir un título, es muy sencillo, simplemente voy en el botón añadir etiqueta, dibujo, selecciono en propiedades del elemento, voy a escribir mi primer mapa. En tipo de letra, bueno puedo seleccionar el tipo de letra y también el tamaño, configurar. la alineación le voy a dejar en el centro ahora vamos a ingresar una flecha norte hago el icono de norte clic y la dibujo a la flecha norte acá tengo diferentes símbolos que puedo usar voy a seleccionar este por ejemplo ahora vamos a agregar la escala aquí tengo una escala gráfica añadir barra de escala la dibujo tengo una barra de escala Igualmente para cada elemento, hay las propiedades del elemento, en el cual pueden personalizarlo. Si quiero agregar una escala de texto, en este caso voy a escribir con una etiqueta. Entonces sería escala mil la que estoy usando. En tipo de letra le voy a aumentar el tamaño. Ahora vamos a agregar la leyenda, nos vamos aquí en este icono, añadir leyenda, y la voy a dibujar a la leyenda. Pueden chequear que me agrega todos los elementos o todas las capas con las que trabajé, y aquí nos vamos en las propiedades del elemento, en elementos de la leyenda, por ejemplo, no quiero que se muestre la capa del mapa de sombra, desactivo auto actualizar. Ahora selecciono mapa de sombras, hago clic en el botón menos o remove, ya no va a estar, lo mismo con el dem, no quiero que se muestre. Y también la imagen georreferenciada que sería imagen modificado y tengo listo. Aquí también tenemos más opciones si desean agregar otros elementos como puede ser una imagen, hago clic en añadir imagen, la dibujo. Acá me dice imagen SVG. Puedo seleccionar las que están por defecto o raster imagen si quiero una imagen propia. En este caso, un archivo PNG que puede ser un logo. Abrir. Ya lo tenemos aquí. Algo importante también es los detalles. Esto, bueno, a veces toma mucho tiempo, como corregir colores, texto, en la posición. Eso lo pueden hacer ustedes de acuerdo a su gusto o a, o a los requerimientos. Pero algo muy útil es la alineación, por ejemplo. Quiero alinear estos dos elementos. Los selecciono. Nos vamos aquí. Alinear al centro vertical. Tengo alineados. También quiero que la escala se alinee con el mapa. Sería a la izquierda. Selecciono. Alinear a la izquierda. La leyenda con el mapa también lo selecciono alinear arriba el logo con la leyenda los puedo alinear al centro sería alinear al centro guardo los cambios ahora para imprimir o exportar acá tengo las opciones de impresión o lo puedo exportar como pdf o como una imagen voy a exportarlo como una imagen mi primer mapa guardar la resolución aquí, configuro, puedo activar recortar al contenido, guardar, ahora voy a abrir el mapa y finalmente ya tenemos mi primer mapa en QGIS 3. Si has llegado hasta aquí es porque realmente te ha interesado, es porque ya tienes conocimientos básicos de QGIS. Si deseas más, aprender más puedes seguir muchos canales en YouTube, muchos tutoriales, ahí es donde mejor se, se aprende. Si deseas ampliar tus conocimientos puedes seguir mi curso de QGIS 3, dejo el enlace aquí abajo. Y esto ha sido todo lo que les quería indicar. Si te gustó no olvides dejar una manito arriba, suscribirte al canal y compartir por todos los medios sociales. Espero que haya sido de tu agrado y de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias por llegar hasta aquí.